Así es, Sergio, siguiendo en ese mismo orden, en el orden de la salud, nosotros como país seguimos haciendo gala de la desplanificación. Ahí sí. Eh, este es un país que en términos generales le hacemos gala a la desplanificación. El ¿Por qué decimos eso? En el camino se arregla la casa. Tú recordarás, Sergio Antonio Romero Pérez y amigos televidentes, que hace más de, qué sé yo, dos o tres años y hace unos meses hacer un tema de conversación de que los hospitales de la República Dominicana, eh, su gran mayoría, casi el 90% de los fueron sometidos a el mi, la, el mismo día de remozamiento y de remodelación. O sea, sacando prácticamente de el funcionamiento sistema, el sistema total. de salud pública en la República una Dominicana. inteligencia emocional. Eso creó, duró unos cuantos meses ese tema en el tapete, hablando, entonces prometiendo a las autoridades de salud pública, prometiendo, ¿verdad?, que iban a ser entregados una cantidad significativa de hospitales. Entre ellos, lo más importante, el Cabral Ibae, el del, de San Pedro de Macorís, en fin, los hospitales más importantes. incluidos aquí? Incluyendo el de aquí, que no se ha planificado cuándo entregarlo, pues de aquí apenas o se está iniciando la construcción. Pero ¿por qué yo traigo este tema a colación? Y por favor me coloca las, las fotos o las imágenes, mister ahí para que soporten lo que yo voy a decir. Eh, Mira, Sergio, ahí vemos nosotros esa foto y vemos, por ejemplo, ese es de nuestro hospital San Vicente de Paúl, de Paúl, el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul. Eh, regional porque es el más importante claro, de todas semana Semana para acá es el paciente es el hospital donde llegan pacientes de todas estas zonas referidos para hacer atendidos ni la ni la pista que vienen las pasando. autoridades de nuestro hospital el doctor Ureña por cortando la cinta esa esa foto que ustedes ven ahí esas ambas fotos donde él corta la cinta y esa foto hermosísima Hace unos dos meses y quince días, si mal no recuerdo, me ayuda Sergio ahí, uh -huh. donde nosotros por este mismo espacio pues decíamos y reconocíamos eh, esa, esa acción por parte del, de la OISOE que sometió el remozamiento de las de la emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Hace dos meses y al algunos días, uh -huh. miren eso que ustedes ven ahí, chulísimo, claro, claro. aire nuevo, una serie de camillas modernísimas, una serie de equipos. Que necesitaba la emergencia y se adecuó a los nuevos tiempos. Pues tengo para decirte, señor Antonio Romero Pérez, que precisamente en este momento se vuelve a hacerse re, otro remozamiento a la emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Eso que usted ve ahí está se barata. está retirando. De manera que eso que se gastó en cuanto a remozamiento, ya no sirve porque se va a someter a otra remodelación o remozamiento, la emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Cuando eres. hablo ah, de perdón. desplanificación, a eso es que me refiero. Ah, qué decir, poca planificación. Si se tiene previsto pero ves, hacer un remozamiento ma, de mayor profundidad, ¿para qué se en esos dineros pero, que se gastaron pero ahora, ahora, yo, ahora yo estoy más asustado. dime Leonardo Romero. No, no, no, no, no, no, ¿quiere, ¿Quiere decir que el hospital que se está construyendo no va a ser ahora? Te voy a interpretar esa sorpresa que tú ahorita ahora y es que si se va a someter a una a, a más profunda la, el remozamiento, la remodelación, es va a durar porque, más tiempo. Exacto. Ves, entonces, Porque no, no tiene sentido, y es lo que eso, trae eso, eh, Víctor a colación, y yo estoy de acuerdo. Pero que, no, que las autoridades nos den una explicación o nos llamen. O no, entonces, eso eso que, mi compadre, tú dices, eso que tú dices. Pero eso me da miedo ahora. No tiene lógica, pero me, la, me pregunta ese Romero: si se gastaron 10 pesos hace dos meses. ¿Por qué no se ahorraron esos 10 pesos? Entonces, en ese momento, que fuese más profunda el remozamiento, la remodelación de la emergencia, ¿por qué hay que desbaratar lo que se hizo hace dos meses? Se supone para... que ese hospital va a ser trasladado o dejado ahí como como, tú primaria, quieras, como lo tú para quieras. Usar el local como tú quieras. Y vamos a tener un hospital moderno, clase, clase A de primer nivel, todas las cosas, de tercer nivel, toda la vaina. ¿Qué hago yo con, gata, con, taga, con gastar? Porque no son dos pesos que se van ahí, Víctor? Ahí no se van dos cheles. Ni dos pesos lo que se van, ni dos pesos lo que se gastaron. Sí, La desplanificación que nos caracteriza a nosotros en todos los, eh, los sectores, en todos. Pero es cierto que se está ¿Eh? desbaratando. Ten, tengo la información de que en este momento está siendo sometida a un segundo remozamiento. De manera que lo que se hizo... No. no, tuvo sentido. Pero lo que tampoco, ¿Eh? pero también me, eh, me asusta más yo, que vayan que porque el estado no le duele a nadie ni a mí ni a ti. A ti, a ti. Es mi bolsillo sí, claro. Pero lo que me dice a mí, entonces, yo voy a poner, yo voy a tratar de, a seguir maquillando este este este este hospital que no aguanta más maquilla En, en lo que llega cara, el otro. ¿Sabes cuando hay cuando hay cara que ya no aguanta maquillaje? Bueno, así mismo está el San Vicente. Entonces, ¿qué quiere decir? que el que me están haciendo, que supuestamente tenía una, y se iba el, el, el, la, ulti, la penúltima vez que vino el, el presidente de la república aquí, que fue al área del hospital, dijo que ese hospital se iba a inaugurar en diciembre. Son palabras, no son palabras mías. Son palabras del, del presidente. Y ahora me dicen que están arreglando la, la emergencia de nuevo del hospital. Me quiere decir que, que este no es por ahora? <risa> bueno, vamos a ver, ojalá eh, debemos, ojalá y esta información que tenemos no, puede ser. no sea eh, no, no sea real bueno, si sí, nos gustaría ojalá y no sea que no sea tenemos verdad. amigos eh, ahí que nos que no informen esto que estamos diciendo claro bueno vamos a llamar al doctor eh, eh, Francisco Ureña eh, Junker sí pero ¿verdad? hay hay una un, o sea, cosa de periodista un, un... sí pero nosotros conectamos, no, no, conectamos ¿no? con Ay, los directos. con todo el respeto que nos no directos, puede venir eh, puede venir explicarnos eso aquí también, así ¿no? es mientras